Hola a todos, gente. Soy Fede. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión, les voy a enseñar a cómo obtener una espada para el Brawlhalla. La espada del cuervo. Eh, simplemente entran al link que les voy a dejar en la descripción del video. Y tienen que tener una cuenta de Twitter para seguir el Twitter de Brawlhalla. Tocan acá donde dice Follow, no sé qué mierda. Le va a saltar esta mierda. Le dan Autorizar a la aplicación. Si sí, me están dando el porno y les va a dar un código el código van lo copian una vez dentro de, del mismo juego van acá abajo donde dice store van a la parte de abajo que dice red encode y pegan el código que les habían dado anteriormente y le dan enter capaz que me dice que el código ya lo activé o algo de eso sí. Bueno, usted no le va a decir, pero una vez que quede activado les va a dar una espada que se las voy a mostrar ahora en un videito que voy a dejar al final del video. Y bueno, nada gente, esto más que nada es para las personas como yo que juegan Brawlhalla y no entran casi nunca porque acá en el menú te dice... Bueno, eh, nos vemos gente, que pasen bien.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 Five, four, three, two, one. Player two.